Este viernes 11 de la noche en El espejo, vea la entrevista con el reconocido cineasta Víctor Gavidia, director de películas clásicas colombianas como La Vendedora de Rosas, Sumas y Restas y Rodrigo del No Futuro, hablando de su visión del cine. El cine de Colombia y el mundo, solo en El espejo, martes y viernes 11 de la noche, por Canal Capital, Televisión más humana